A continuación, vemos circuitos con transformadores ideales en el punto 5 de este anexo 1. En el caso de presencia de transformadores ideales, se recomienda aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a cada malla incluyendo la caída de tensión en los devanados del transformador y escribir más adelante las ecuaciones de definición del transformador de acuerdo a las referencias consideradas. Recordar el criterio de escritura de la ley de Kirchhoff de las tensiones en el método de análisis por mallas.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 de la corriente por cada bobina del transformador y la tensión en bornes de cada bobina del transformador. Comenzamos el problema estableciendo las corrientes de circulación de malla. A continuación, damos referencias a la tensión y a la corriente en los elevados del transformador según nuestros gustos. Cogemos, por ejemplo, en el debanado de la izquierda, la corriente en el mismo sentido que la corriente de la malla izquierda y la tensión también en ese mismo sentido. En la malla derecha, por ejemplo, cogemos la corriente del secundario y la tensión del secundario en el mismo sentido de circulación de la malla de la derecha.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 U P que va en el mismo sentido que estamos recorriendo la malla, por tanto lleva signo positivo. Luego tendríamos la impedancia R1, con la resta de corrientes I1, que es la malla considerada, menos la corriente de la otra malla. A continuación, la tensión en la resistencia R2. R2 por I1, con signo positivo porque es una impedancia convencional. Y a continuación, en la fuente de tensión eje 1 la referencia implícita va en sentido contrario al que estamos recorriendo la malla, por tanto, lleva signo contrario. En la malla 2 aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectoria cerrada desde B hasta B en el sentido de circulación de la corriente I2. Primero nos encontramos con la fuente, cuya referencia implícita del más al menos tiene sentido contrario al, que, al sentido de circulación de la malla, por tanto lleva signo negativo en la ecuación. A continuación nos encontramos el bobinado del transformador S, el transformador secundario, en donde la referencia de tensión en el mismo sentido que estamos recorriendo en la malla, por tanto, lleva signo positivo. Eh, luego nos encontramos con la resistencia R3, que es una, una resistencia convencional. R3 por I2 con signo positivo, porque es convencional. Y eh, por último, para llegar al punto B, nos encontramos con la resistencia R1, que multiplicamos por la intensidad de la malla considerada menos la otra la corriente de la otra malla no seguro, que va en sentido contrario porque todas las corrientes las hemos puesto en sentido del giro horario el sentido del giro de las aguas del reloj a esto habría que añadir dos ecuaciones porque tengo cuatro incógnitas He escrito dos ecuaciones debido a las leyes de Kirchhoff de las tensiones las dos mallas, y nos faltarían las dos ecuaciones de la tensión y la corriente en un transformador. La relación de tensiones en este transformador es la tensión del primario, eh, está en el lado de la relación transformacional, por tanto, ponemos U sub P, ya en el mismo lado y U sub S está en el lado donde tiene el 1 la relación de transformación, por tanto, su S iría con el 1. El signo menos que tenemos aquí es porque una relación, o sea, una referencia de tensión sale de terminal marcado y la otra relación de tensión llega a terminal marcado, una sale y otra llega a punto, por tanto. Eso es contrario, signo contrario. De aquí podemos obtener que la tensión en el primario es menos a veces la tensión en el secundario. Y la relación de corrientes lo que nos diría es que la corriente I sub P, que es la misma que I sub 1, eh, pasa por el bobinado que tiene la relación de transformación A. Por tanto, multiplicamos A por I sub P. El otro bobinado tiene una corriente I sub S y pasa por el bobinado que tiene más cerca el 1 de la relación de transformación. Por tanto, multiplicamos 1 por I sub S. El, si nos fijamos en la corriente, I sub P entra a la bobina o al transformador por el punto y sale por el terminal que no tiene marca, que no tiene punto. Sin embargo, I sub S hacer lo contrario. Entra por el terminal que no tiene punto y sale por el que tiene punto. Como es lo contrario, lleva signo contrario. Si nos damos cuenta que I sub P es igual que I sub 1 y que I sub S es igual que I sub 2, sacamos la ecuación I sub 1 es igual a 1 partido por A I sub 2, donde nos queda este signo más al despejar de la ecuación de la ley de Ampere